Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro 107.2, frecuencia modulada y rtvfuturo.com a través de internet, donde desde ahí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Bueno, pues después de ese pequeño varón veraniego, retomamos los consejos del Doctor Amor con Juan Bustamante. Y por supuestísimo, lo primero es darle la bienvenida de nuevo. Juan, muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido de nuevo a esta tu sesión, a esta tu radio. Pues encantado de estar aquí otra vez. Juan, hablamos hoy del WhatsApp, ¿verdad? Sí, algo que nadie usa, ¿no? ¡Qué peligro! <risa> ¡Uf! Pero peligro. Yo creo que es una de las cosas más peligrosas, yo siempre he dicho, es más peligroso que una pistola o que una sierra esto. Pues sí, bueno, pues hoy el tema en concreto es ¿eh? cuando te dejan en visto, ¿qué hacer? Porque eso ocurre... Sí, en... algo, algo que nadie hace, ¿verdad? Nadie hace. Es algo que cada vez se hace más y bueno, y a veces pues puede crear algún problema, que otro? A ver, lo primero que hay que decir con esto de cuando usted, alguien te deja en visto es que evidentemente eso es para empezar una falta de respeto porque yo creo que a todos nos han enseñado de pequeño que contestar, hay que contestar siempre, sí. eh, por educación y por respeto eh, que esa persona no te gusta, no te interesa bueno, pues díselo pónselo en un whatsapp y no pasa nada, pero eso de leer el mensaje dejarlo en visto con los dos famosos tics azules y no contestar me parece eso, una gran falta de respeto porque es una forma de ignorar completamente a la otra persona y bueno es para decirle vale no te importo perfecto pero dímelo pero no me dejes ahí en el olvido uh -huh. porque también puede ocurrir juan que en ese momento es cierto que ah, quizá por motivos vamos a suponer de trabajo no puedes contestar pero claro el día tiene 24 horas bueno esto lo hemos comentado muchas veces que evidentemente no podemos estar todo el día pegado al móvil tenemos que hacer otras cosas uh -huh. ...una cosa es que te dejen visto a las 10 de la mañana... ...porque estaba trabajando, como tú dices... ...y otra es que él te en visto... lleves dos días en visto... ...y no te conteste y encima veas a esa persona en línea... ...ahí claramente no te ha contestado porque no le ha dado la gana... ...pues sí, la verdad que sí, poco interés... ...bueno, y esto puede ocurrir tanto en el ámbito de la pareja... ...en el ámbito de la amistad, en el ámbito familiar... Ocurre en todo, pero suele ocurrir sobre todo más cuando sí. estás conociendo a alguien, cuando estás empezando a hablar con esa persona y uh -huh. por el motivo que sea, que ya digo que en muchos es porque ha conocido a alguien que le interesa más, eh, prefiere hablar o irse con la otra persona, uh -huh. es cuando lo suelen hacer y es una actitud muy cobarde y muy egoísta el decir, bueno yo paso de él o de ellas y ni me voy a molestar en contestarle. Está muy feo que luego me hace gracia porque yo siempre les digo: Seguro que cuando te lo hagan a ti no te va a gustar. Digo, pero claro, como no lo, no te lo hacen a ti, lo haces tú, te da igual. Pero luego ya sabemos el famoso karma que siempre actúa uh -huh. y alguien te lo hará a ti. Entonces, cuando sufrirás tú las mismas consecuencias? Claro, Juan, porque esto del WhatsApp pasó previo porque ha habido un contacto anterior a través de alguna red social. Si sí, se da el número de teléfono es porque hay algún interés no se entiende por qué se dejan visto después ¿no? bueno es que a mí me han pasado tantísimas cosas como siempre digo que me han pasado contradicciones totales de pedirme el whatsapp y efectivamente y luego dejar de escribirme digo bueno Ahí. y para qué me pides el whatsapp entonces sí. o sea si me has estado conociendo y no te ha interesado perfecto no pasa nada cada uno por su lado pero yo por lo menos no pido el whatsapp a nadie que veo que no tengo conexión que no me interesa o que no funciona o que es una persona que no me gusta. Pero también ya sabemos que hoy hay mucha gente que pide el WhatsApp a lo mínimo. O sea, te pones a hablar con alguien, por cualquier red, da igual por donde sea, sí. y al minuto ya te están pidiendo el WhatsApp, o te están dando el número de WhatsApp. Yo siempre digo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Le estáis dando vuestro número de teléfono a alguien que no conocéis y que no sabéis por dónde va a salir? Eso sí. es como si vas por la calle andando y la primera persona que se te cruza le dice hola, buenas, eh, me llamo Juan, mi número es este. Eso seguro que no lo harías. Pues en las redes, lo hace todo el mundo, pensando que no pasa nada. Pues exactamente igual. Sí, una vez vi un, una publicación que ha, hacía alusión a algo así referente, como cuando le damos a me gusta a, a todo por inercia, Juan. Por la calle no vamos diciendo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta a la gente, ¿no? Eh, ...bueno, hay gente cuando sale de la discoteca sí, ...van con el me gusta a todas las que veo, a todos los que ve. ...pero sí, eso, yo es que he hecho esa comparativa de la calle... ...porque hay mucha gente que cuando lo piensan dicen... ...pues es verdad lo que está diciendo este hombre... ...porque digo, a ver, cuando tú vas por la calle andando... ...como acabo de decir... ...tú, la primera persona que te cruzas no le das ni tu número... ...ni le das fotos... ...ni le cuentas tu vida, ni nada... ...bueno, pues las redes... ...te agregan sin conocerte... ...ya estás viendo sus fotos y sus fotos privadas, porque en el Facebook, Instagram, además, solemos tener nuestras fotos privadas, de cuando estamos con la familia, cuando estamos en casa. Digo, o sea, estás agregando a alguien que no conoces de absolutamente nada y estás dejando de entrar en tu vida privada. para uh -huh. o sea, que tú en la calle eso no lo harías. Y me dicen, no, digo, pues en Internet lo estás haciendo como si no pasara nada. Eso. Y es hasta peor, porque en la calle está viendo a ti, pero no sabe nada más, pero es que en Internet está viendo todo de tu vida. Pues la gente lo hace como si no, no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Estás haciendo una barbaridad. Y el número de teléfono es lo mismo. Yo no suelo pedir el número de teléfono hasta que no llevo un tiempo hablando. Porque yo digo, ¿para qué quiero que tenga el número de teléfono esta persona? Y luego además la voy a conocer y resulta de que si la voy conociendo después me doy cuenta de que o es una loca, o una tóxica, o es una persona que tiene muchos problemas y ahora qué hace con mi número? ¿Me está a saber? ¿Me puede estar llamando todo el día? o Por eso digo, mucho cuidado que os veo dando el número de teléfono mmm, tan fácilmente, que luego os pueden pasar muchas cosas. Y además, Juan, uf, hay mucha gente rara por ahí, ¿eh? Uf, Uff, muchísimas. Ahí, vamos, es terrible lo que hay en internet. Hay gente que sí, que merece la pena y son muy legales, uh -huh. pero es que hay mucha gente muy mal de la cabeza. Hay gente muy tóxica, gente muy loca, gente que van a lo que van, Gente, que es que es eso? Es que nos pensamos que en internet no pasa nada, es que como estoy desde el móvil o estoy en mi casa no pasa nada. Uh -huh. Pues cuidado que ya sabemos que hay casos de locos que después te persiguen, te trolean, ¿Sí? te insultan, ¿Sí? te llaman, te ¿Sí? bloquean, las cuentas te las hackean. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace por internet, ya lo comentamos una vez y la gente le veo yo muy relajada. Uh -huh. Pues la verdad que sí. Juan, entonces ¿qué tenemos que hacer cuando te dejan en visto? ¿Qué es el tema que nos ocupa hoy? Pues, a ver, eh, una persona que nos deja en visto, sí. evidentemente, ya nos está demostrando que no le gustamos, que no le gustamos, que no le interesamos. Lo podemos llamar como queramos. Entonces, lo que no debemos hacer nunca bajo ningún concepto es, si estamos viendo que esa persona nos ignora claramente, es insistir. No podemos estar, si nos ha leído el mensaje y no nos ha contestado, volviendo a escribir, hola, ¿qué tal?, ¿Qué pasa? Oye, ¿me leíste? Oye, ¿por qué no me contestas? Vamos a ver, no te ha contestado porque no ha querido. Por lo tanto, ¿para qué te vas a poner a preguntarle o insistirle en que te conteste? Si no te ha contestado, no te ha querido contestar. Ya sabe perfectamente que tú le has escrito, lo has leído y sabes que estás ahí. Así que, ¿para qué nos vamos a poner a insistirle a una persona que claramente demuestra que no tiene interés? Sí. Así que, no le contestemos... Lo dejamos ahí y si no nos vuelve a escribir, ¿no? pues nada, pues adiós. Lo que no podemos hacer nunca es perder el tiempo con una persona que no esté dispuesta a perderlo con nosotros. Uh -huh. Por supuesto que sí, eso es importante. Eh, darnos un poco de valor, ¿no? En definitiva. Siempre tenemos que valorarnos, querernos y respetarnos. Y hacer que lo haga la otra persona. Y si no lo hace, pues fuera. Pero lo que no podemos estar es rebajándonos. Eh, y como digo, insistiendo en una persona que te está demostrando que no le importa. Si no te ha contestado, ya te ha dado el mensaje. Siempre digo que muchas veces el no responderte a, a un mensaje es la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te vas a poner? Venga a escribirle, venga a escribirle. No te ha contestado, pues ya está. Pues no insistas más, sigue tu vida y ya vendrá alguien que sin tú decirle nada seguro que te va a contestar siempre. Uh -huh. Y además muchas veces esa, esa ese afán que tenemos por, por seguir con esa eh, relación, esa conversación, cuando no te bueno, bueno cuando no te echan cuenta, también puede provocar que haya una respuesta con evasivas, ¿no? Yo ya dije que en el WhatsApp se ve todo, que es el mejor radar. Ahí podemos ver si nos contesta, si no nos contesta, cuándo nos escribe, cuánto nos escribe, qué es lo que nos pone... Y ahí es que te da muchas pistas. Entonces, en este caso, si estás viendo que te ha leído y no te ha contestado en todo un día o incluso en dos días, mmm, lo que menos debemos hacer es volver a escribirle. ¿Quién ha sido la última persona? O sea, ¿quién es la persona que te debe de, de escribir ahora? Él o ella, ¿no? Porque ha sido tú el que ha dado el paso. Uh -huh. Pues si esa persona no lo va, ¿para qué vas a estar ahí? Bueno, a ver si me escribe. O esperando o insistiendo, ¿no? ¿Eh? ...no pasa nada... ...esa persona no le importa... ...pues adiós... ...y nada... ...cuando conozcas a otra persona... ...ya verás como no le vas a tener que decir nada... ...y le escribas... ...y vale, te dejan visto... ...pero a lo mejor como hemos dicho antes... ...no te ha podido contestar en ese momento... ...porque estaba trabajando... ...haciendo otra cosa... ...pero seguro que al rato te escribe... ...y te dice... ...hola, ¿cómo estás? Eh, ...perdona, estaba trabajando... ...o no te pude hablar porque estaba haciendo esto... ...pero claro, pasa todo el día... ...y ves que está en línea... ...y no te contesta ...encima te vas a poner a pedirle explicaciones. No hay que pedir explicaciones de nada. Lo mejor, por dignidad y porque por mismo siempre es desaparecer y seguir con tu vida. Ajá. Juan, y al hilo de lo que estamos hablando, otra cosa que ocurre también muy parecida a esto de que te dejan en visto. Tú estás escribiendo un mensaje, le llega a esa persona, por lo tanto, le suena el pitito del móvil, ¿no? Bueno, pues abre el WhatsApp. Pero qué curioso que no abre tu conversación. Abre una que hay anterior. Y se queda ahí en línea, pero tu conversación no la lee. Lo que tú has escrito no lo lee. Eso también ocurre. Y hace días, pues, tuve una conversación de este tipo con, bueno, con personas que también le ocurre. Y es curioso también, ¿eh? Eso es la misma mentira. Sí. Eh, bueno, eso lo hacen alguna gente creyendo que los demás somos tontos. Que sí. es, no, es que no vi tu WhatsApp. Pero claro, mmm, no has visto mi WhatsApp, no. No has abierto mi WhatsApp, que es diferente, pero eh, tú has tío. estado metido en el WhatsApp. Eso eh, ya te comenté un día también que la gente hace el famoso truco de cuando le llega un WhatsApp para leerlo, deslizan con el dedo de arriba abajo de la pantalla, uh -huh. que es donde se puede leer, y está escrito y lo que te pone Y le vuelven a dar para arriba. Y es una manera de decir, mmm, no he leído tu WhatsApp, es que no lo vi, o es que no entré en WhatsApp. No, mi WhatsApp sí lo has leído, lo que pasa es que no has querido entrar para que yo no te vea en línea, para que yo no te diga, oye es que me he visto en línea uh -huh. eh, y eso pues es un viejo truco y la gente lo hace y se meten en WhatsApp y no abren tu mensaje para que tú creas que no ha estado o que no ha podido verlo pero como yo siempre digo las mentiras siempre se cogen y esas cosas no sirven de nada porque al final como he dicho antes si tú le escribes a una persona y no te contesta en un día entero es porque no ha querido no porque no ha podido porque ya dije también un día que todo el mundo antes de acostarse coge el móvil uh -huh. y entra en el móvil y mira sus redes, y mira el WhatsApp, y mira todo. Así que, si no te ha contestado durante todo el día, y se ha metido en otra conversación, o la ha deslizado, o ha hecho lo que ha querido, ¿eh? Por eso, porque realmente no ha querido. No porque no ha podido. Y eso siempre sale a la luz. Y además, Juan, también sería muy fácil si en ese momento no puedes contestar por lo que hablábamos al principio. Eh, suponte que estás trabajando, tienes mucho lío, pero si sí puedes decir, después hablamos que estoy trabajando. No pasa nada, ¿no? No. Mira, ¿sabes cuál es la forma más rápida de contestar si estás muy liado? ¿Qué es lo que yo hago? Sí eh, mandar un audio uh -huh. En un audio, ¿cuánto, ¿cuánto se tarda? Cinco segundos sí. Te vas a presionar el audio y pones eh, luego te escribo, que ahora no puedo Ya está Tres segundos has tardado Sí O sea, tú me quieres decir a mí Que no has tenido tres segundos en todo el día Para mandarme un audio rápidamente Y decirme, luego te hablo que estoy ocupado Eso lo puede hacer cualquiera en cualquier momento uh -huh. Por lo tanto, esas excusas de no he podido He estado muy liado es que no es de todo whatsapp, mentira Si la otra persona te importa de verdad Le contestas Le mandas un audio Le pones algo O incluso le llamas después y se lo cuentas Entonces por eso Recomiendo que bueno te dejan en visto Pues que no vuelvas a escribirle nada más Y si esa persona no te vuelva a escribir Que es lo más seguro que haga Pues ya te está demostrando claramente Que en realidad eso pasaba de ti No es que no ha podido Sino que no ha querido en definitiva, falta de interés, ya está. Totalmente, y si no tiene interés, pues no insistamos. ¿Para uh -huh. que vamos a insistir en una persona que ya nos está demostrando que no le importamos? Busquemos a una persona que sin decirle nada nos escriba, nos llame y no nos ponga ni una sola excusa. Uh -huh. Juan, resumimos un poquito antes de terminar. Pues el resumen es que mmm, cuando te dejan en visto, como hemos dicho ...se demuestra claramente, primero, que no tiene respeto ni educación... ...porque ya digo, creo que hay que responder... ...si no te interesa que le oye, mira, pues no me veo contigo... ...o no me interesa, no eres mi tipo, y no pasa nada... ...yo prefiero a la gente sincera... ...a mí que me digan eso no me enfada, a mí me enfada que me mientan... ...y me intenten tomar por tonto eh, ...entonces hay que tener eso... ...hay que tener valentía de hacerlo y de decirlo... ...y que si esa persona nos ha dejado un visto y no nos contesta... ...pues no volver a ponerle nada más... ...seguir con nuestra vida no pasa nada y ya vendrá alguien que no tengamos que decirle absolutamente nada y nos escriba siempre. Juan, una preguntita un poco personal. ¿Tú eres supersticioso? Pues la verdad es que no. Yo no creo mucho en esas cosas. Yo creo que todo pasa por algo y que las cosas pasan o no pasan dependiendo de, digamos, de la racha que haya. Uh -huh. Te lo digo porque el martes 13 de septiembre, ¿qué va a ocurrir? Es verdad, una fecha curiosa, pero bueno, yo no creo ni en esas cosas, ni en los gatos negros, ni en los espejos rotos. Pues el martes 13, que es dentro de tres martes, sí. voy a estar en directo allí en los estudios de Radio Futuro en Paradas. Uh -huh. Así que, eh, sobre todo para la gente de Parada que nos está escuchando, pues ya saben que me van a poder ver, no solo escuchar como hasta ahora, si quieren, allí en el mismo sitio. Así que nada, será un placer iré para allá. ...y bueno, por primera vez para que me conozcáis... ...y para conoceros en persona... ...así que allí estaré, martes 13 de septiembre... ...por la mañana, en el estudio de Radio Futuro... ...en Parapas. Ya, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos, Juan... ...después de ya varios años que estás colaborando... ...con nosotros a través de, de esta sesión tan, tan bonita... ...de cada martes... ...así que ya anunciaremos la hora concreta... ...pero el martes 13 por la mañana estarás aquí con nosotros... ...será una entrevista aquí en el estudio de Radio Futuro... ...pero que también será grabada para la televisión de nuestro municipio... ...para la televisión local... ...que luego por supuesto irá colgada en nuestro canal de YouTube... ...así que la podrá ver todo el mundo. Claro que sí, así me vais a conocer y vais a saber el por qué todo esto... porque tengo tantas experiencias... ...y bueno, uh -huh. y yo también a vosotros. Exactamente... Pues será un placer. Juan, muchísimas gracias y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí. Muy bien, gracias a vosotros, pasadlo bien y aprovechad que se acaba el verano. Que se acaba ya, sí, poquito a poco. Bueno, aunque todavía de calor nos queda un tironcito bueno. Tú sabes que aquí de, por lo menos, por lo menos, hasta noviembre pff, no hay un cambio muy sustancial de tiempo y sí, yo que me voy en breve de vacaciones estoy seguro de que me dará tiempo de ir a la playa todavía sí sí te va a dar tiempo sobrado <ríe> muchísimas gracias Juan feliz semana igualmente gracias un abrazo un abrazo